De Jonathan Martínez y los Viviles apoyando a nuestro carnaval en 2023 encuentra nuestro gran amigo, Eduardo Rodríguez, la de Cintágono del Miguel Domínguez, apoyando el carnaval San Fernando de Montecristi 2023, aquí en tu calle 8, donde verdaderamente se fuertean de la ravisa, ay ay ay. El fueteo del domingo. Vamos a domingo. ¡Ay, llegó Andrés! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó Andrés! ¡Llegó Andrés! André! ¡Un civil! ¡Un civil de Jonathan Martínez! fuerteando en la división con otros tono de Jonathan Martínez. A él le llaman a tres el todo. ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay! Señores, que hay la y de aburro en esta tarde. De barimba, de trago en trago. Quiero hacer mierda. Hacia mi lado, no sé qué hacer. Estamosociando ahí, eh. Andrés para el 2024 hay que darle su pensión también. Nosotros vamos a hacer una asociación de los pensionados, de los toros y civiles, a unos cuantos toros pensionados, ya que están viejitos. Ay, ay, ay, toma, toma, toma, toma, cuidado, cuidado, que te quemo, cuidado, candela, candela, ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo, quítenselo! ¡Ay, mi madre! ¡Catera! Saludando con mucho cariño a nuestro gran amigo empresario joven, Lalo Rodríguez, que se encontró aquí en la calle 8, disfrutando de nuestro carnaval, un joven ejemplar como Lalo Rodríguez. Un hombre emprendedor, disfrutando nuestro carnaval también ¿no? los ¿Sí? ¿Sí? ay mi madre, Candela Dale En tu ¡El que Flaco, estómago. En tu es razón! Dale Flaco, dale, flaco, que tú puedes. Vamos, flaco, y dale flaco. We con nosotros, Miguel Domínguez, también se encuentra nuestro gran amigo Eduardo Rodríguez apoyando nuestro carnaval, nuestro gran amigo Caigo Ralfonte, Efraín Pérez, Wendy y los acompañantes de los toros y civiles de Jonathan Martínez en esta tarde en tu calle 8. ¡Ay, la vista. ¡Ay, amenaza! ¡Llegó Baby! ¡Ay! ¡Llegó Baby! ¡Toma Baby! ¡Toma Baby! ¡Toma Baby! ¡Ay! ¡Ay! ay. ¡Le para el cojito de oro, Baby! Ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, toma! ¡Toma Baby! ¡Toma Baby! ¡Toma Baby! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a esto, Matieli! ठीक gonna ला Tiene que ser guapo de verdad, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. ¡El pista ¡Ay! ¡Ay! Andrés guapo, Andrés un civil guapo, Andrés un civil, Jonathan Martínez, Andrés es un civil de los más guapos de Jonathan Martínez Solidario.